Disculpame ¿Cómo te llamas? Leo Pipi Hola Bueno, yo te cuento Hoy es mi cumpleaños Y yo me quiero tomar un helado ¿Sí? No me alcanza la plata para tomarme el helado Entonces yo te quiero pedir si vos me prestás esa plata Pero pará, pará, pará, porque no es una mentira, ni es una limosna. No quiero una limosna. Yo me quiero regalar el helado para mí misma. Entonces, yo te voy a decir algo. Si para vos tiene algún valor, vos me das la plata que a mí me falta. Y si para vos no tiene ningún significado, te vas. Seguís. Vas a tu lo que ibas a hacer. Dale. ¿Sí? Sí, bueno. Bien, Leo. Qué tranquilo, porque... ¿De dónde sos? De Alemania. Soy de Alemania. Ay, boludo, me estás haciendo laburar. Dale, nah, le regalamos un helado y listo, te doy, mirá, te doy lo que tengo. ¡Tip! ¿Sientes bien? Sí. Sí, sí. Ahí. ¿Has hecho buenas tango Sí, sí. Y para... ¿Segura que se bien? la Ay, sí, papá. Y sí. Me encanta el tango. La pasión que... Es. No. Adelante. ¿Me enseñas? Sí, vale. Eh, sí, sí, sí, sí. sí, eh, ahora. Sí. ¿Sí? Acá. Eh, toma. Hola. Lo más importante en tango sí. es que nos sentimos. Me sientes. ¿Me das tu mano? ¿Así? Sí. Y tienes que darme la resistencia. Sí, me, me, tienes, sí. que, me tienes que dar la resistencia para que sientas mi fuerza Pero no, y, y no mi peso. Te... No, no tanto, está okay. Sí. Okay. perfecto. Y ahora lo que tienes que hacer es sentir cuando me muevo. ¿Sí? Sí, sí, dale. Uno, dos. No, no, no, no, no cuenta. <risa> ¿Sí? Tienes que sentir, tienes que sentir, ¿no, Ahí, ¿verdad? Sí. Empezamos. Y acá sientes que me muevo, ¿sí? sí. Pero, ¿Viste esto? Sí. Más que... atrás. Sí, más atrás. Un poquito. ¿Qué hace? Un horror. <risa> No la, no, no, la, no, no, la idea, no. La idea, la idea tenés, Es muy estructurado, ¿no? Es muy estructurado. Vos siempre me vas a decir a mí lo que yo tengo sí? que hacer y si yo te quiero decir a vos lo que tenés que hacer o me parece que tenemos que hacer otra cosa, no nos estamos entendiendo. ¿Me, me puedes hablar un poco más lento? <risa> ¿Está bien? Porque la, la cosa es que el hombre siempre lleva a la mujer. Es así. Pero la mujer tiene sus opciones, ¿no? Tiene sus opciones de hacer algo lindo de que Solo yo? lindo. ¿Qué? Solo lindo. Lindo, sí. ¿Qué sé yo? La de mañana. ¿Podríamos, podríamos ir a un lugar más tranquilo. ¡Epa, epa, epa, epa, alemán! ¿Qué? No sabía que venía con esas intenciones. No, no lo decía así. Es que demasiado ruido, demasiado coches que me, que me van por la cabeza. No lo decía así, por favor. No me entiendes mal. Está bien. Pero quédate bien. si querés. Igual no está mal querer en Está no, bien querer coste. Lo que pasa es que vos sos muy chiquito y podrías tener la edad de mi hijo. Yo no soy tan chiquito. ¿Conoces el bosque? ¿El bosque? ¿El bosque? El bosque de la plata. Es un parque, ¿no? gracias! ¿Eh, vamos? No, dale, vamos. Vamos que es de noche, vamos que está oscuro acá. y allá viene gente, dale. ¿Llegan a ver a vos así todo rubio? Cálmate, cálmate, está bien. Mi maestra de la primaria decía que yo tenía un potencial enorme para hacer cualquier cosa, ¿entendés? Cuatro universidades hice. Cuatro y sin terminar la secundaria. ¿Cuál? ¡Eh! ¡Leo! ¡Vení! Vamos, vamos. Sí, pero podemos andar tranquilo. Pero no, dale, vamos corriendo. Corriendo, Alma. corriendo, corriendo, corriendo, dale. Alma, te dale, por, por favor. favor, vamos corriendo. Dale, no seas maricón, dale. Dale, por te juro una carrera. De acá hasta allá, sí, ¿a qué te gano? Mira, si te quieres. Andar, andate, pero yo quiero andar tranquilo, ¿sí? No, no te voy a dejar solo. Mira el aire, qué lindo es la noche, no hay, no hay prisa. I'm <laughs> es das ist alles total schön. Ja, ja, voll. Nee, nee, es ist alles es ist alles fest, ist Das Wetter ist alles... Ich dachte erst, dass es ist nicht so nett. Okay. Mit quién hablas? hablas? Con quién Mit hablas? Con quién hablas? Van teléfono. Con quién hablas? Hola. Hola. Was ist los? Was ist los Hola. Hola. Hey, hey. Hola. Geht's dir gut? ¿Sabes o okay? qué? ¿Eh? ¿Estás bien? Vamos. Sí. Vamos. Pará, oh, no, no, pará, pará, pará. Ah, ¿qué hace? Vení, te digo, no me hagas enojar. Pará, Pará, pará, pará, pará, Espirar. Espirar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ven a ¿Qué pasó? Oye, ¿Estás bien? ¿Qué so. No. Bueno, ¿Vale, ir, ¿sabes? Yo estoy yo cansada. Sí, déjame acompañarte. No. Vamos. No, no. No, Pipi. No, en serio, de verdad, no tengo ganas de hablar, estoy cansada, bien cansada. Anda a no bailar tanto. Prefiero. ¿Tienes, ¿Tienes contacto o algo? Si sí, dame tu número o algo, para que te puedas llamar. Pará un momentito, para que me puedas. No, no, es que no lo tengo, lo rompí hace unos días. Va a ser bien empezar a salir un poco. Suerte, Pipi.